Aquí Blas preguntaba antes ¿en qué se relaciona el maquillaje con las máscaras? Buena pregunta. Las máscaras sé que es una técnica también como el clown, pero el maquillaje puede hacer como una máscara porque claramente me hace si una máscara ahora <ríe> estoy maquillada y no saben que detrás de esto fue una cosa nada como que eh, el maquillaje es eso, una máscara para que no vean las imperfecciones, para que no vean lo que te dormiste a las 4 o 5 de la mañana. <ríe> eh, yo qué sé, eh, sí, es para también, se usa como máscara en el maquillaje como eh, para para cuando se sale al escenario o, o a donde sea, eh, fue, es como de gran impacto. Es lo primero que uno ve y es lo primero que uno se atrae. Entonces, por eso depende eh, el maquillaje. Puede ser como una máscara, una, algo que, que después de atrás hay otra cosa. Y, y es eso. Muchos, eh, muchas eh, máscaras, que se le llaman en maquillaje caracterizaciones, que es como mostrar, eh, puede ser cualquier cosa, el maquillaje puede ser Bruce Willis, si querés, puede ser un montón de personajes eh, eh, y nada, yo qué sé, es como ir cambiándote todo el tiempo, eh, y eso es relindo lindo el maquillaje, puedes jugar un montón, puede ser quien sea. De alguna forma, transformar la realidad con tus manos. Totalmente. Totalmente. ¿Hay alguna obra o espectáculo en la que te gustaría trabajar? Eh, ¿Como maquilladora? Eh, Puede ser como todo. Como maquilladora sí, hay un montón de, de obras... Que, que vi y, y que tienen tipo super maquillajes y cosas así que, que me encantaría o en películas maquillar para películas sería genial hacer eh, todo lo que hay en películas de, de, de, de guerra que, que muestran quemaduras, heridas y todo eso a mí me encanta eh, y estar ahí dentro de un set de, de, de esos eh, y poder maquillar a ese tipo de, de cosas sería genial. Eh, nada, estaría, nada, me encanta No, no, no tengo una específica eh, Algo de decir, bueno, en esta obra Capaz, yo qué sé, en Drácula En Drácula me gustaría tipo, Hacer prótesis dentales también Eso es parte de otra faceta del maquillador eh, Sería genial y, y, y darle toda la textura La... la el, eh, todo los lo siniestro que tiene Drácula sería genial maquillar ¿no? un no, Drácula para una un teatro o una película igual también hice un cosplay de la eh, de Giu, eh, eh, la de ay no me sale el nombre como si fuera Hulk pero mujer Hulk el verde ese grandote bueno era mujer y sí también ese creo ese fue mi primer body painting que hice eh, me llevó más de seis horas hacer ese body painting y fue con un compañero mío, porque yo sola, podía, a las la diez horas iba a tardar en hacerlo. Eh, y fue haciendo ese, un G-Hulk, se llama eh, eh, el nombre, sí, G-Hulk. ¿Cómo fue tu acercamiento al circo Continuo? Si quieres contarnos un poco. Ay, se lo debo a Barzo, porque Barso pensó en mí, eh, hace un montón que no, lo, no nos veíamos, pero él sabía que yo estaba haciendo maquillaje, y, y parece que le comentó a Sebas, che, mirá, tengo una maquilladora, y tipo yo, eh, y pensó en mí, y fue genial, porque eh, no sabía que, que, que me podría decir eso, y obviamente me tiré de cabeza, y le dije sí obviamente porque eh, y cuando porque yo ya lo había visto a, a hacer continuo eh, en su primera función eh, por un amigo mío que me dijo che bueno sabía que yo que sabía que Barce iba a estar también actuando y cuando vi la obra me encantó me, me, me encantó dije ay ojalá que algún día pudi pudiera maquillar porque estaban maquillados pero era como ay yo podría hacerlo mejor <risa> Fuego de artista, bueno, no importa, fue como eso y yo dije bueno en algún momento y bueno y así surgió que Barzo pensó en mí y le dijeron y ya para la otra función ya estaba maquillando que fue la de O sea fue como tu sueño hecho realidad proyectaste el deseo y se cumplió totalmente y fue muy rápido en meses se cumplió mi sueño fue genial la verdad que sí no lo esperaba, nunca, nunca, nunca, no es que le dije che yo quiero, no, no, no, no, tipo, surgió eh, el destino, me trajo acá y na, re agradecida de, de, de poder estar acá en este proyecto que, que nada me encanta, me parece eh, bastante eh, eh, distinto, distinto a otras, a otros espectáculos, y eso es lo que me gusta lo distinto me concentré en estudiar eh, estudié también eh, licenciatura en artes de la escritura porque me gusta escribir o me gustaba escribir en realidad me gustaba más leer eh, fui lectora muchos años desde mi adolescencia y me, me comía los libros pues, hasta ahora ya no ya ya no, ya no tanto tengo tiempo eh, para leer y, y tanto como antes pero sí eh, fue increíble que, eh, nada, siendo una come libros, <ríe> pudiera estar, nada, yo qué sé. Eh, pero sí, traba, sí, estudié eso porque dije, bueno, yo estaba estudiando la carrera ahí en la UNA para dramáticas, para licenciatura en actuación, porque aparte de hacer clown quería estudiar esa carrera. Y intentaba, intentaba y nunca entré. Siempre estuve eh, haciendo, creo que hice tres ingresos y nunca entré. Y en el último ingreso abrieron la carrera de, de esta licenciatura en escritura. Y dije, ah, vamos a ver qué onda. ¿viste? Y bueno, me metí, hice, hice los dos ingresos al mismo tiempo. Eh, no entré en dramáticas, por supuesto, porque no. Eh, pero sí entré en escritura. Hice un año de la carrera de escritura y ahí me fui a, a, a profesor de biología. No, no sé. No sé qué pasó por mi cabeza, pero mucha arte era como, mmm, me parece que mucha arte no. Y necesitaba, ahí fue cuando hice el, el, el clic de, de todos los todos clics. En mi vida son todos clics. Y, eh, y nada, es una cosa de, de procesos, ¿no? Que uno ve hasta encontrarse a uno mismo. Y ahí, bueno, Acá eh, Blas pregunta, ¿en qué otros proyectos has estado? Bueno, para Halloween eh, del año pasado eh, estuve maquillando en bares, bah, estoy, sí, en dos bares maquillé, eh, de Punto Límite se llamaba, el bar, y me contrataron, de una maquilladora me contrató para, porque éramos como un grupo de maquilladoras que iban a, a los bares a maquillar. Una noche era tal cosa, otra noche era tal cosa. Yo estuve en, en tres noches maquillando zombies. Eh, pues, obviamente, eh, sí. Y nada, me encantó. Eh, sí, eh, creo que ese fue el último proyecto que tuve. Eh, después eh, tuve varios eh, proyectos tipo con fotógrafos, eh, que maquillábamos modelos eh, para diferentes cosas. Eh, y también fue como son varias experiencias que con todo o sea, se lleva a algo, ¿no? Y todos eh, nos aprendemos algo, aprendemos de todo eso. Y Eva le interesaba qué tipo de libros te gusta o te gustaba leer, género y autor. Eh eso, ¿quién, ¿Quién dijo eso? ¿Vos? Me preguntaste? Pero era mi pregunta también. Yo estaba pensando eso, estaba dejando que hables para preguntarte eso y justo Seba me ganó de mano y la pregunto. Ah, bueno. Eh, sí, eh, soy eh, fan, fanática de Stephen King. <risa> eh, lo digo un poco así porque como, eso era, eh, nada, soy fanática de muy, muy chica, de mi adolescencia. Eh, nada sí, pues, Bueno, yo tengo, ahora no, acá no tengo mi biblioteca, no tengo mi otra casa, <ríe> eh, pero en mi biblioteca tengo, no sé, más de 40 libros de Stephen King más o menos. Eh, tengo casi no toda la colección porque Stephen King tiene como más de mil libros más o menos, pero sí, tendré, tendré una buena cantidad. Eh, y no todos los leí todavía, o sea, están ahí guardados porque yo coleccionaba, digo, bueno, para algún tiempo, y cuando compraba libros, ahora ya no compro libros porque es un, te sacan un ojo de la cara para, para un libro, más o menos. Pero sí, yo que sé, mucho de, de género de terror, todo, yo qué sé, Anne Rice leía mucho, también eh, tengo casi toda la saga de... de Crónicas vampíricas, las tengo casi todas, no, me habrá faltado un libro y eso, y, y después, sí, muchos cuentos de, de terror, bueno, en mi época, cuando era chica, leía mucho R.L. Stein, y miraba un montón de cosas de terror, porque siempre es fan del terror y de los zombies, y, y, pero sí, igual también leía de todo, cuando, en el secundario, cuando te mandan a leer, y como yo leía ya de por sí, me leía. Eh, bueno, cosas de fantasía tipo Harry Potter también. Me lo leí donde montón de eh, Cosas más eh, como Dan Brown, El eh, Código Vinci, yo que sé, tengo un montón de libros así que, que, que me marcaron. Y cosas más eh, clásicas, onda, cumbre barras cosas, también he leído. Entonces como que, que tengo un amplio abanico de todo. Eh, también leían a, a, a, a Borges, también un montón de, de, de latinos, eh, de Allende, eh, bueno Casona que es español pero también Vale, Shakespeare obviamente, eh, pa, ¿puedo, puedo tirar y tirar nombres porque amo, Fleber también, eh, tengo un montón de, de, de nombres. Antes era posta que era muy muy tragalibros y, y leía de todo. El libro que veía, el libro que leía y era así. No. Ahora, Ahora que me... mencionas a Shakespeare, una pregunta que me surge: ¿Has hecho Shakespeare en teatro? Eh, creo que sí, creo que sí. No no no lo recuerdo así como en una escena. Eh, onda muestra o, o clase eh, libre, pero sí lo he hecho, tipo en numeritos o en cosas eh, de ese estilo entre ejercicios, sí me he tirado así la gran Shakespeare, <risa> pero <risa> tipo con, con libreto y todo, creo que no. Eh, estuve haciendo eh, una, una obra de teatro, hice mi primera hora de teatro que era de Bésame mucho. Eh, que bueno, esa sí tenía libreto y tenía texto así que esa creo que fue la única obra que tuve que aprenderme un texto <risa> y, y fueron muchas semanas y muchos sábados de levantarme temprano para ir al ensayar y, y fue hermoso bueno, igual Salió, hicimos como 10 funciones y, y fue re lindo ese espectáculo me acuerdo, que también, ahí, actuando, yo, haciendo. No maquillaba, solo actuaba, ahí. ¿Y ¿Tenés alguna anécdota de algo que te haya pasado maquillando o haciendo arte? Eh, Anécdotas, eh, Mucha, mucha, a ver... <ríe> eh, digo, así que puedo contar a... Ah, eh, me acuerdo que una vez con un fotógrafo fue la primera vez que, que hacía una, una colaboración con ese fotógrafo y la modelo, entonces yo, yo tenía que caracterizarla de un payaso y, y nada, lo hice y lo hice con unos productos cremosos en todo el cuerpo, porque era tipo casi body painting hasta la la cintura para arriba y lo hice con eso. Después el fotógrafo me quiso matar, pero fue como bueno, terminó la foto, le hizo chao, nos vamos. Y el fotógrafo la, la, eh, tenía que bañarse la mina y se bañó ahí en, en, un, en la bañera del, del departamento. Y, y esa, el producto cremoso no se sale así de fácil y que le quedó todo la bañera enchastrada y no le salía, y me contaba que no le salía y que me quiso matar, en, en, <ríe> porque había usado eso, y, y nada, no se salía posta, <ríe> tuvo que, que fregar y fregar, y nada, yo como, bueno, pero salió linda las fotos, salió genial, el maquillaje estuvo buenísimo, así que funcionó, funcionó, <ríe> después bueno, las consecuencias es eh, diferente, eh, no. pero sí, yo que sé, otra de las anécdotas es cuando, cuando me cuesta maquillar a una persona porque el ojo, que no sé qué, que, que, que le molesta, que le metan cosas en el ojo y no, también estoy en maquillo también a otro a otra producción de, de que hacen freak shows y bueno y ahí hay uno de los personajes que, que es el mago Black, eh, y es ay, es un hincha, lo amo, es increíble artista, pero eh, siempre que lo, que lo tengo que maquillar, pa, un dolor porque toda la parte de los ojos no la puedo tocar y es y, y, y, entre la. la, la el, el que no hay, no hay tiempo y que hay que hacerlo rápido y que se, y después que no lloren, que no lloren porque ahí se va todo y yo les digo que no lloren y que pasó <risa> que se les corre o que bueno tengo que ir andar atrás con el polvo pa pa pa metiéndole polvo para que no se les salga y cosas así mucho sellador porque obviamente esas funciones como la de decir continuos llevan a a hacer mucho y obviamente eh, el maquillaje no te, ¿no? No no te va a fijar para siempre y entonces se utiliza varios productos para que quede lo más eh, por mucho más tiempo posible y bueno pero a veces eh, a veces no hay con qué darle por más polvo que pongas y si estás <risa> a... <risa> es así que se le va a hacer Bien, Lara dice: por más polvo que pongas, la cosa no va. La cosa no va. <ríe> Bien, vamos llegando así como al fin de la entrevista, nos quedan 10 minutos. Así que no sé si querés agregar algo, cosas que hiciste durante esta cuarentena, comentar con nosotros, otros proyectos que estés abordando, que planeas para el futuro, quizás. En eh, cuarentena, en cuarentena estoy hace no sé cuántos días, ya como 60 días, yo no sé más qué hacer. Eh, igual, últimamente estoy más creativa que cuando empezó la cuarentena. Cuando empezó la cuarentena fue como, pa, dos semanas depresiva en la cama, más o menos. Eh, no, sin ganas de hacer nada. Igual está bien no hacer nada, está bien no ser tan productivo siempre. Y más ahora, que ahora la gente como que, ay, si no sos productivo en cuarentena, que ahora tenés 24 horas del día para hacer cosas en tu casa. Y no, chabón, a veces si quiero rascármelas y mirar serie todo el día, está perfecto. Eh, no hay que esforzar a, a ser productivo a alguien. Pero, o sí sea, a mí me agarró a eso como que al principio no, y ahora como que estoy empezando a hacer un poco más de... de creativa, digamos, hacer más maquillajes y esas cosas, me pueden ser a mi página que hago tutoriales no, de igual todavía me cuesta entrar en eso, es como que te lleva mucho tiempo el estar en redes manejar redes sociales te lleva mucho tiempo que no parezca y te digan, ay, estoy con el celular, no, no estoy estoy trabajando para que después eh, se vea y, y nada, me llamen para trabajar de, de maquillaje o de no sé entonces como que es, es lleva, lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo tener que grabar, subir contenido eh, que no sé qué que el vivo, que no sé cuánto que bueno, de bajar el video ponerlo de... de, de es un esfuerzo que es mucho trabajo eh, acá bien. Seba pide que digas tus páginas de Instagram, Facebook y creo que tienes un TikTok también, puede ser, aprovecha. <risa> bueno, mi página de Instagram de maquillaje es eh, cherry.com, eh, voy a poner acá, <risa> porque tecnológica siempre, que es cherry.clown-makeup en Instagram. Después mi página de clown, digamos, es cherry-clown, nada más, que es igual de más personal, es una página más personal que otra cosa. Eh, y mi TikTok es lo mismo, cherry.clown. Y mi página de Instagram, de Facebook es Laris, con un cosito así, porque no le pude cambiar el nombre de esa página, quedó así, y imposible, es un quilombo, y si no tendría que armar otra, pero bueno, nada. La que más uso es esta, en la que estoy ahora conectada. Eh, que nada, es la, la, la que me va a dar trabajo en algún momento de mi vida. Esperemos <ríe> esperemos que surjan más eh, proyectos donde pueda marchar. Si tiene una fiesta de 15, también hago social, no es que solo hago cosas eh, monstruosas y que no se puedan mostrar, se tienen que mostrar para otro público. También hago social. Te puedo maquillar a tu, a tu abuela, a tu madrina, si te vas a casar, a vos también. <ríe> eh, si te, si va, tenés una hermana que va a cumplir 15, quiere hacer su cumpleaños, también la puedo maquillar. Si quiere hacer books de fotos porque te pintó hacer books de fotos, también te puedo hacer books de fotos. Así que sí, y tengo experiencia en todo eso porque maquillé a una novia, maquillé a una quinceañera, hice books de fotos. Eh, así que como parte de social tengo un montón y ahora cada vez más porque como estoy haciendo la carrera de profesional de, en social, entonces eh, nada, me lleva a tener muchas más eh, experiencias y, y nada, conmigo sus caritas están cuidadas, así que si quieren contratarme <ríe> es muy bienvenido, doy clases particulares, eso es muy, eh, muy importante, de automaquillaje. Así que si quieren, también clases de automaquillaje me pueden decir y les puedo tirar los tips de, de cómo maquillarse, depende de su cara, <ríe> sus hermosas caras, cómo eh, transformarlas en una belleza, que ya son obviamente, es eh, eso, es impulsar a eso. Así que también eh, online, ahora que estamos en cuarentena, tiramos en online. <ríe> Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia, por tu talento, por maquillar las caras de estos hermosos circontinuistas. Es eh, un placer y maquillarlos, me encanta maquillarlos a ustedes. Y por manejar encanta... nuestras redes sociales, porque esta chica también maneja nuestras redes sociales, es la genia que orquesta y hace que la difusión de esto se concrete. <risas> Ay, sí, por favor, eh, compartan todo, <ríe> compartan, denle den, likes, eh, suscríbanse al canal de YouTube, eh, todo, eh, porque realmente lo vale, eh, y nada, contenta de estar acá en contigo. <ríe> bueno, muchísimas gracias por tu presencia aquí, y esta ventana se va a tomar un pequeño impasse. De todas formas, no significa que vamos a desaparecer de las redes, al contrario, estamos planeando, ayer hasta las 4 de la mañana estuvimos planeando, con Seba nuevas sorpresas para todos ustedes. Como siempre, aquí estamos y estaremos. Mañana es hoy, pasado, actuado.